de lo que tú estás preguntando de que el centro médico está recibiendo pacientes eh, que es un centro para recibir pacientes gratis no sé si tú me dices algo así que se va a habilitar para que los pacientes con covid pues pudieran tener eh, eh, ser atendidos allá pero es que el centro médico está habilitado se hace ya desde a principios del mes de marzo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 Son los, las donaciones, por ejemplo, eh, si hay más carillas que hayan donado, sea igual, decir, sí, eso se le está dando a la gente. Pero no de manera particular que todavía se haya hecho un contrato, que el Centro Médico Siglo XXI sea gratis, hasta hoy. Hasta bueno. hoy no, o sea, Odile, o sea, ¿Es sí, eso quiere decir Ajá. que si la gente va con síntomas...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 es San Francisco, en porque okay. como se ha tratado el COVID este marzo, el dijo una cómo estaba la clínica, fue muy satisfecho, dijo que el procedimiento y todo lo que estaban haciendo, para que el aire, que si le habían mandado algunos medicamentos para dárselo a la gente, a los que fueran que no estaban, o sea, que no que tenían síntomas, que cuando le hacían la placa, no estaban para internar y lo mandaban a su casa a esperar la prueba.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 Hasta que no se haga la firma, me imagino. Que oh, okay, sí. están okay. dos clínicas El siglo tiene que ser una, porque ha sido el que ha llevado la voz cantante en esta eh, eh, pandemia, Bien. atendiendo a la gente. Otra cosa también, te eh, quiero decir que el centro médico formalmente no está dando consultas presenciales. O sea, que los médicos le están atendiendo a sus pacientes por teléfono. Si hay una emergencia de un paciente que no tenga COVID,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 donde se están internando pacientes, eh, que cirugías que no son electivas, que son de emergencia, la cesárea, los partos, y eso se están atendiendo. Okay. Luego aquí sabemos cuándo se va a abrir consulta. Ya bien. cuando esto esté un no, poco mejor aquí en la casa. Odili, otra preguntita. Desde que tenga la información, ustedes van a ser los primeros que la van a, que la van a tener eh, de primera mano, si se ha hecho algún acuerdo, si se ha hecho algún contrato, pero debe ser. Imagino yo bajo firma, no a su palabra. Muy, muy bien. Otra preguntita. Odilis, o, o, o, otra preguntita. Eh, ¿El siglo XXI hace transferencia de pacientes al hospital? Del COVID. Eh, bueno. Adelante, Odilis. Odilis. Vale. El siglo XXI. Eh, bueno. Eso depende. Eso depende. Pues.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 de COVID, debemos tener por lo menos tres ventiladores desocupados por si un paciente de sala se complica. ¿Entendiste cuál es la mecánica? Sí, sí. Mm. Entonces, por ejemplo, por ejemplo bueno. si se llega un paciente y no hay ventilador, pues se refiere al hospital en donde están nuestros médicos de base, de los institucionalistas. Por ejemplo, allá trabaja a Garibaldi, eh, Chaoni, la mayoría de, de internistas del siglo trabajan en el hospital, entonces el internista que está de turno, Acevedo también, perdón eh, Jiménez, el que está de turno le refiere al que está de turno en el hospital. Le dice: Mira, te mando un paciente porque aquí no hay ventilador. Muy bien, bien, bien. Gracias, Odiles. Gracias, gracias. gracias. gracias. Odile. Vámonos. Vámonos a la pausa, señores. Regresamos en breve. Así es. ¡Cayó y se